¿Qué tal amigos? Un saludo para todos, me siento muy feliz de poder volver a estar con ustedes en mi canal Creaciones Betina Hoy quiero enviar saludos a Hunter Gray, Karen Flores, Ariana Ferrer y Andrea Reyes Lo que vamos a hacer hoy es algo muy sencillo, como puedes ver es una bolsa de regalo personalizada para cumpleaños y en esta ocasión para una amiga, recuerda que puedes personalizarla para cualquier ocasión Vamos con el paso a paso Vas a cortar dos cuadros ya sea en cartulina o en papel decorativo de 31 centímetros por 31 centímetros en uno de sus lados vas a medir un centímetro y vas a doblar hacemos lo mismo con este doblamos ahora vamos a doblar así a juntar los dos extremos vamos a aplicar silicona líquida en este lado y en este y luego pegamos hacemos lo mismo con este nos quedaría así estas dos partes las vamos a juntar vas a tomar papel decorativo de 9 centímetros de ancho por el largo de la bolsa y vas a aplicar silicona líquida para pegar acá aquí se unirían estas dos partes esto que me sobro acá, esta parte la voy a doblar y la voy a pegar con silicona líquida esta tira la pegamos acá nos quedaría así ahora vamos a hacer las tiras de la bolsa vas a cortar dos tiras de 5 centímetros por 30 centímetros de largo y las vas a doblar así vamos a ir doblando así vamos a pegar acá en este lado vamos a utilizar piedras brillantes o diamantina que sería para decorar acá en esta parte y las flores esto es opcional Vamos a hacer lo mismo con esta tira, la vamos a doblar así. Nos quedaría así. Acá ya pegué estas piedritas. Las puedes pegar también en este lado si deseas. Y lo que hice fue aplicar la silicona líquida y pegar acá cuatro piedritas. Nos quedaría así. Vamos a coger dos hojas, las doblamos así. vamos a aplicar silicona líquida en este lado y pegamos acá y con marcadores vamos a copiar un mensaje nos quedaría así vamos a doblar ahora vamos a guardar acá dentro de la bolsa vamos a colocar un obsequio, lo que desees y en este lado voy a colocar unos dulces y otro regalito nos quedaría así